Digo, ese es un antecedente para ir también con lo... ir viendo temas como prejuicios lingüísticos que existen y que probablemente van a existir si nosotros como hablantes de estas lenguas no las defendemos. ¿no? Por ejemplo, el siguiente tema que tenemos aquí es la... son los prejuicios eh, lingüísticos, pero eh, quiero primero referirme a los prejuicios lingüísticos que existían eh, durante el porfiriato en donde gracias a, a Francisco del Belmar, pues un lingüista de tlagiaco, eh, y también dedicado al, al zapoteco, dedicó su vida a la, a la lengua zapoteca, él ayudó mucho a que muchos de estos eh, prejuicios lingüísticos pues fueran, eh, se fueran a, esclareciendo. Como ustedes pueden, ven, pueden ver en la pantalla, por ejemplo, existía, o decía la gente, que los que hablan ñañú ¿no? provenían de China, eh, ¿por qué será? a lo mejor era por una cuestión tonal porque también el chino tiene tonos y el niñu también tiene tonos de alguna manera la gente decía que esta lengua provenía de China así como el ayuh, se entendía entendían el alemán y podían hablar alemán pero que solo podían hablarlo en el día, ¿no? porque eh, el ayuh venía acompañado de gestos de, eh, que no se pueden ver en la noche, por lo tanto ellos no podían comunicarse en la noche ¿no? y Existe el, el, eh, esta, esta relación entre los Komkak, que hablan Schmick-Itom y dice que decía en aquel tiempo de Porfirio Díaz que hablaban japonés, por ejemplo, ¿no? O que el Mexicatlachtoli eh, y el griego tienen raíces comunes, a lo mejor de alguna manera por la estructura de la lengua, puede ser. Y no solamente lo decía la gente común, ¿no? Eh, sin esto. Eh, sino también eh, se repetía en la academia. Pero lo mismo sigue pasando, pasa lo mismo el día de hoy. ¿no? Solo ustedes refresquen la memoria de lo que han escuchado eh, de prejuicios sobre nuestras lenguas. Y el principal es este que ha estado en debate por, por muchos años, eh, la diferencia entre dialecto versus lengua. Yo incluso he escuchado paisanos que dicen es que, es que el, el zapoteco es, una lengua, es un dialecto, verdad cuando en realidad... El término dialecto es netamente lingüístico. ¿A qué me refiero? Incluso, por ejemplo, en estos momentos, eh, en mi dialecto de español es distinto a alguno de ustedes que ha vivido, por ejemplo, en el norte, en Estados Unidos, en el sur, eh, en el centro. O el acento también tiene que ver, por ejemplo, en, en algunas variaciones, por ejemplo, el, el que llaman español yucateco. ¿no? Hemos, hemos, eh, ¿Quién no ha escuchado unas bombas yucatecas y podemos ver cómo ese dialecto de esta, de esta lengua, pues de alguna manera es un poco distinta a la que se habla en el centro o la del norte. Entonces el término dialecto, yo quiero dejar en claro en esta, en esta pequeña presentación, que no se debe de usar e incluso en instituciones como el INALI se ha quitado esta palabra y dejar de usarse y decir variantes, o hablar de agrupaciones o en su caso hablar de lenguas, ¿no? Depende de la diversidad. Y también existe el prejuicio de decir, por ejemplo, Dizashiza, llamarlos zapoteco, ¿no? Por ahí he escuchado a algunos que dicen hay que descolonizarse y descolonizarse es algo, híjole, bien canijo, porque tendríamos que empezar con muchas cosas, ¿no? El primero dejar de llamar a esta lengua como zapoteco, y ahorita lo hago porque muchos de los que están conectados no podrían distinguir Zapoteco de Rincón con Dijazá, que es Zapoteco del Istmo, o Disque, que es el Zapoteco de Sur, de alguna variante de la Sierra Sur. Y todos estos prejuicios, créanme que es muy difícil quitarlo. Y muchos de, de, de los compatriotas que estamos trabajando en, este, en el tema de lenguas, la prioridad es darle realmente o decirle a la gente, no es, no es otro es ñañú y, y otras variantes de ñañú, y que se habla en Tlaxcala o ñuhú que se habla en Veracruz, con sus tintes y variantes. ¿no? Y es necesario también quitarse de eso, por eso a veces decimos descolonizarse. No solamente es de una cosa, sino hay creo que la mayoría de los hábitos que tenemos es esos vienen de la colonia, y bueno pero tampoco es eh, culpa ni de los académicos ni de ni de quien lo pronuncia, ¿verdad? Porque así nos lo enseñan, así nos lo, lo dicen. Incluso nos acostumbramos a bueno mucha gente también en los pueblos ha escuchado que dicen ah es que es mi dialecto es, es este, ¿no? Ellos eh, eh, refiriéndose a lengua en vez de, de, de, de, de, de ah le dice dialecto. Y también es dejar de decirles a estas lenguas que son dialecto y también llamarle por por un, poner un ejemplo el zapoteco del rincón al dizashita, ¿no? Eh, yo sé que a veces lo que está escrito en español tiene más alcance que, eh, que decir dizashita, porque cuando oh, nosotros damos talleres, conferencias y hablamos, hablo dizashita y nadie sabe qué es dizashita, más que nosotros, algún investigador que se dedica a esto, si les dices, hablo zapoteco. Mucha gente te dice, ah, tú eres de Juchitán, ¿verdad? Ere, eh, ahí, ahí, ahí, de ahí son las tehuanas Un momento el término zapoteco se relaciona más a, a, al mismo de Tehuantepec, porque, es, porque es, el, es una de las variantes o lenguas zapotecas que tiene más presencia en el mundo, y ustedes lo sabrán, porque eh, por los colores, por diferentes formas eh, en la escritura, ellos también tienen una iniciativa de escritura, híjole, sorprendente, ¿no? que nosotros deberíamos también estar haciendo, creando materiales en, en nuestra lengua. Y, y tenemos de mucho que lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, quería tocar estos temas un poco porque sigue todavía el racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas, pero también hacia sus lenguas, ¿no? Como ya decía Yasnaya, no es, es que nos discriminan. Pero no solamente eso, entre otras cosas que no voy a mencionar en este medio. Y bueno, este es uno de los ejemplos de los prejuicios lingüísticos que hay eh, entre otros. Ah, ¿Por qué menciono el caso del zapoteco? Porque dentro de la diversidad lingüística de México, que es tan profunda, y, y créanme, quien no la entiende, la diversidad lingüística en México la quiere hacer solo una, ¿no? Eh, el español, o incluso, por ejemplo, la Ciudad de México, eh, disponer como el, el náhuatl como la lengua. Y sí que es territorio eh, náhuatl, ...por Milpalta, que todavía tiene algunos hablantes de esta lengua, pero en la Ciudad de México convergen 55 hablantes de las 68 agrupaciones de esta lengua. Y dejar un poco en claro, y quitarnos de encima este prejuicio, eh, porque mucha gente, siendo la nuestra, o los de afuera, o los externos, hay que corregirlos. ¿no? Yo creo que a muchos no les gusta, pero sí, nosotros debemos ser defensores de nuestra lengua, y también no solamente presumirlo, eh, hacer cosas en redes sociales, tener presencia ahí, en cualquier eh, escenario que ustedes usen. Por ejemplo, Eva mi paisana, lo aprovechó en, en las conferencias de Gatel, ¿no? Qué interesante, quizás se escucha, y hay que ponerlo así, la, hay que poner así la lengua. Y yo creo que va a ser difícil quitarnos esta cuestión del zapoteco, porque, como ustedes saben, zapoteco, al menos a nosotros nos fue bien, a, otros, a otras culturas como popoluca, que quiere decir los raros, los, los extranjeros, ¿no? que llamaron los, eh, los nahuas en aquel momento cuando ellos tenían el, el imperio. Incluso cuando llegaron los conquistadores, nosotros, eh, bueno, muchos pueblos estaban sometidos por los, por los pueblos mexicas o nahuas. ¿no? Entonces, eh, tenemos que nosotros defender todos estos ataques, eh, corregir a la gente porque realmente eh, todo mundo ignora de algún tema en el mundo de las ciencias del conocimiento. Entonces a nosotros nos toca corregir a esa gente porque incluso usan los términos para insultar. Eh, antes era el término indio, ahora hasta cerveza ya lo hicieron. Eh, por ejemplo, luego pasó el término indígena, fue digerido el término indio, incluso insultan como indio, pero a veces ya ni el término indio te se siente como insulto. Ahora el término indígena es un término adoptado para clasificarnos de unos y de otros, y de repente se da uno cuenta que no es tanto el término, así seamos indios, así seamos oriundos, así seamos indígenas, originarios, eh, la, la discriminación va a estar, porque es una actitud de la gente, y para eso tenemos que educarlos a la diversidad lingüística, a la plural, al plural, plural, plural lingüismo, perdón, al lingüismo y a, la, a, lo, a, lo, a, lo plur, a lo pluricultural. Yo creo que México tiene que dejar... De, de, de ser solamente una nación indivisible y volverse plurinacional con estas diferentes lenguas. Ah. Perdón, perdón, Nelson, eh, nada más para comentar que hay alguien en el chat, este, Sandra Córdoba dice, a mí me han enseñado en la universidad que es idioma o lengua como cualquier otra, con respecto a lo de dialecto. Ah, sí, eh, eh, qué bueno que lo señala Sandra. Es interesante porque... Cuando se crean las propuestas de enseñanza en el, con el marco común europeo, pues muchas eh, corrientes adoptan idioma, idioma y lengua son lo mismo. Entonces lo que yo hacía referencia hace un rato es tratar de evitar de decir, llamarle dialecto a nuestras lenguas y es solamente eh, como quieras llamarle mi idioma disashita o mi lengua disashita. Eh, gracias, Shleno Rayo. Muy bien.